Integral de volumen Consideremos la siguiente función A continuación, veamos cómo construir la integral de la función f sobre su dominio Consideremos una partición p sobre el dominio a La partición P induce un conjunto de 16 rectángulos pequeños, que llamaremos R, de área 0.75 al cuadrado dentro del dominio de A. Nota que P es el conjunto de vértices de los rectángulos. Definimos la suma superior de Darbuck sobre la partición P como la suma superior de F sobre la partición P igual a la suma desde I igual a 1 a 16 de m sub I por el área del rectángulo R sub I donde m sub i es el supremo de f en el rectángulo i. Ahora, para aproximar el volumen debajo de la superficie, consideramos un paralelepípedo de base r sub i y altura m sub i, cuyo volumen es m sub i por el área de r sub i. Al tomar todos los paralelepípedos, obtenemos el volumen de la suma superior de f sobre la partición p, que se muestra en color azul en la animación. Como f de x, y es igual a y, los valores supremos corresponden a cualquier punto sobre el lado del rectángulo donde y es mayor y constante. Análogamente, definimos la suma inferior de drawbrook sobre P como la suma inferior de F sobre la partición P igual a la suma desde i igual a 1 hasta 16 de m sub i por el área del rectángulo r sub i, donde m sub i es el ínfimo de f en el rectángulo y. Esta vez, el volumen debajo de la superficie lo aproximamos con el volumen de la suma inferior de f sobre la partición p de los paralelepípedos en color amarillo en la animación. Como f de x y es igual a y, los valores ínfimos corresponden a cualquier punto sobre el lado del rectángulo donde y es menor y constante tenemos que para toda partición P, la suma inferior de F sobre la partición P es menor o igual a la suma superior de F sobre la partición P. Consideremos ahora un refinamiento P' de la partición P. Resulta que la suma inferior de F sobre la partición P es menor o igual que la suma inferior de F sobre la partición P' que asimismo es menor o igual que la suma superior de F sobre la partición P', que es menor o igual que la suma superior de F sobre la partición P. Definimos la integral superior de Darboux como el ínfimo de todas las sumas superiores al considerar todas las particiones de A. Asimismo, se define la integral inferior de Darbux como el supremo de todas las sumas inferiores al considerar todas las particiones de A. Cuando las integrales superior e inferior de Darbux coinciden en un valor, a este se le llama integral de Darbux. Regresemos a la partición P y consideremos un conjunto que tome cualquier punto X sub i, Y sub i dentro de cada rectángulo pequeño R sub i. Entonces, definimos la suma de Riemann como la suma de los volúmenes de los paralelepípedos de altura f evaluado en x sub i, y sub i y base con área .75 al cuadrado. Obsérvese en el ejemplo cómo la imagen del punto x sub i, y sub i es menor que el supremo de la función en el rectángulo correspondiente para cualquier i. También ve así como la imagen del punto x sub i, y sub i es mayor que el ínfimo de la función en el rectángulo correspondiente para cualquier i. Resulta que para toda partición p y colección de puntos x sub i, y sub i en r sub i, se tiene que la suma inferior de f sobre la partición p es menor o igual que la suma de Riemann de f sobre la partición p, que asimismo es menor o igual que la suma superior de F sobre la partición P. Decimos que F es Riemann integrable si la suma de Riemann de F sobre P converge conforme P se vuelve más fina. Investiga qué es la norma de una partición y expresa la integral de Riemann, la integral superior e inferior, usando este concepto.